¿En qué son diferentes? Dinos. Pues, les gusta esta cosa porque es brillante, como ellos. Oye, ¿puedo darles más clips? Uh, sí, claro, campeón. Mi escritorio, cajón central. ¿Brillantes? No los fantasmas. Tal vez son amigos imaginarios. Mel, ¿qué sucede? No lo sé. He aquí a la sierva del Señor. Ha nacido un salvador. ¡Este es mi mundo! ¡No voy a compartirlo con un infante! Matadlos. La matanza de los inocentes fue en vano. En la aldea de Nazaret, el niño Jesús nació para la humanidad. de Nazaret y el polvo regresará a la tierra donde pertenecía el espíritu regresará a jehová